Híjole, es, esto es un tema que claro que atañe mucho a Puebla, por la sencilla razón que hay dos millones de poblanos viviendo en Estados Unidos. O sea, en la capital somos como 2 millones, entonces todos ellos estamos allá. Vaya que si es una cantidad súper fuerte, nunca me lo hubiera imaginado. Y para este tema me gusta mucho, doblemente... Eh, que esté con nosotros Citlali Ceja, Ay, amiga, bienvenida, eh, politóloga, eh, eh, ha tenido una experiencia muy vasta, sobre todo también en lo que son los temas de lucha de las mujeres, eh, eh, bueno, realmente, te, te iba a decir, bueno, especialista en, pero la verdad es que eres especialista en mm -hmm. muchos ah, temas, y ahorita, pues, una raya más al tigre con esto... Mm -hmm. Eh, Ceja fue nombrada recientemente eh, eh, encabeza la Agenda Migrante Capítulo Puebla la Agenda Migrante, bueno, pues es, es una organización nacional y bueno, fue invitada recientemente pues para chambearle lo que ah, tú decías oye, o sea, para que tú decías, bueno, pues no me van a pagar nada de su honorario, pero ¿de qué no, va a haber no, chamba? Mire. harta chamba, antes que nada felicidades ay, amiga. gracias sí. o sea, un, un logro más Sí. Pero, híjole, pues, este, el tema está muy complicado, muy fuerte, y requiere, pues, que Así te metas es. al cien como tú eres, ¿no? Así es, sí. Pero, a ver, cuéntanos primero el nombre a mí, primero cuéntanos sí, el chiste. Nos vamos a poner, cámaras. Ah, sí sí, sí, sí, sí, a ver, no. ¿cómo, estuvo? <risa> ¿cómo estuvo? Fíjate, estuvo? que en la Cámara de Diputados, cuando fui legislador en la 63 legislatura, eh, tuve la oportunidad de conocer a muchos diputados, a ser mi amiga de muchos diputados de otros estados, muchos de ellos con temas eh, trabajados muy en específico, y en este caso me dicen, no, Isitlalic, Puebla es uno de los estados con mayor expulsión de migrantes este, a los Estados Unidos y me parece importante que eh, alguien como tú, que recorres el estado que estás eh, eh, trabajando constantemente con las personas en territorio, pues te hagas cargo de la agenda capítulo, de la agenda migrante capítulo Puebla y pues así es como me integro al equipo de Unice Rendón, que ella es la coordinadora nacional de esta agenda, y es que es un tema eh, bien sensible, porque... Y complicado. Es muy complicado de abordar, porque creo que muchos eh, han estigmatizado, en el caso de los este, inmigrantes centro, centroamericanos, eh, por muchas razones se ha satanizado, porque vienen éxodos, gigantes de personas eh, buscando oportunidades o simplemente pasar para irse a los Estados Unidos y México no cuenta con las medidas, con la política eh, adecuada para poder, eh, en este caso, recibirlos o uh -huh. repatriarlos o retornarlos o lo que considere, en este caso, pues los los consulados se tenga que, que trabajar, pero definitivamente me parece que es importante nosotros como poblanos, que tenemos, bien lo dices, en un aproximado, porque registro como tal, pues no se, no se tiene acceso a un registro oficial, uh -huh. pero imagínate que la cifra, tan solo en Nueva York, después de la pandemia, más de un millón doscientas mil personas poblanas, poblanos, tan solo hablando de, de, de, de Nueva York, imagínate, es la ciudad de Puebla, en Nueva York. Hasta ya hicimos este Nueva York. O sea, sí, ya, este, sí. York. O sea ya, sí. ya no. Puebla York, como diría en el programa, realmente se aplica, Ajá. ¿no? Porque realmente ya es... Una bueno, bueno Puebla grande. York es un término que se ha acuñado de hace como 10 sí, años, sí. ya así como muy formal, ¿no? Claro. Y es que dices, Ay, ¿a dónde vas? Voy <risa> Porque... a Puebla York. ¡Ah, qué padre! Sí. Todo mundo tiene un pariente o tiene Todos, algo. Algo en Nueva tenemos York? que ver en Nueva York. Mm. Y eh, evidentemente en la búsqueda de los derechos humanos, de el, que puedan tener las garantías mm. mínimas de dignidad humana, tanto en los Estados Unidos como de quienes vienen de paso uh -huh. o se quieren quedar en México, pues evidentemente hay un trabajo que hacer. Uh -huh. El caso de Puebla, lo sabemos, eh, la Mixteca poblana, que es de donde, de una manera mayoritaria, se van muchísimos poblanos y poblanas. ¿Por qué razones, Eri? Yo creo que hay, hay muchas razones, pero una de ellas... La búsqueda, el famoso sueño americano, la, la, el deseo de poder estar mejor, de poder tener una mejor calidad de vida, eh, que las oportunidades son distintas en, en, en los Estados Unidos. También la cuestión de la seguridad. Mucha gente tiene que, que irse por cuestiones de proteger a sus familias. O bien la mujer se va a alcanzar al marido. Y además esta cifra creció el 80% de, de, de migración que hubo de México a Estados Unidos ya es importantísimo que el tema antes era el cómo abordamos el tema de la migración eh, personal. No, ahora es de, de núcleos familiares, familias completas tienen que, que emigrar a los Estados Unidos y evidentemente pues esto es terrible porque ahora la problemática en cuanto a vivienda, en cuanto a, a los asuntos escolares, en cuanto a que... Imagínate los procesos que utilizan para poder pasar a los Estados Unidos esta lamentable pérdida de vidas, eh, muchos extorsionadores, muchos... Que hay de todos lados, ¿verdad, amiga? Sí. No nada más en esos temas. Sí, claro. Muchos, eh, muchos, muchos estafadores que se aprovechan de esta circunstancia para querer... Eh, enviar a sus a sus familiares y evidentemente pues en ese en ese peregrinaje hay muchas muchas vidas de por medio entonces esta agenda que pretende generar alianzas crear aliados para poder eh, garantizar tanto a nuestros mexicanos que tienen que emigrar a los Estados Unidos como también a aquellas personas que están de paso en nuestro país y que evidentemente tenemos que tener las condiciones y que los nuevos paradigmas en cuanto a la, a, a la, a la migración en nuestro país pues tienen que estar preparados no únicamente en la cuestión legislativa sino también que a diferencia de Estados Unidos pues el México, eh, allá van, buscan empleo, envían remesas, estamos hablando de más de 3.910 millones de dólares de nuestros mexicanos hacia nuestro país, pero que en este caso, pues tú dices, México, ¿qué está ofreciendo? Eh, muchas eh, de las molestias que, que generan a, a muchos mexicanos es que la gente que viene de Centroamérica ocupa sus chambas o bien son cooptados por el... Eh, el tráfico este, por, por tratantes de personas, por, eh, pues ahora sí que por grupos de, de delincuencia organizada, y en lugar de que vengan, aporten y retornen eh, recursos a sus familias, pues todo ello se vuelve un caos en nuestro país. Y con ello, casos terribles que hemos tratado y abordado en esta agenda, muchísima gente que desafortunadamente eh, viene a buscar una mejor oportunidad de vida y en México se topan con la muerte se topan con eh, violación a sus derechos humanos y se topan con una eh ahora sí que con un con un país que no garantiza hoy eh, el que puedan transitar eh, de manera digna y que también nos enfrentamos pues a una a una cuestión cultural y no sé tú qué opinas respecto a esta esta visión que puede ser muy contrastante, muy muy puede entrar a debate porque mucha gente dice ya que los dejen pasar que se vayan a Estados Unidos otros no porque vienen y entonces están dañando a las familias ya, ya están consumiendo drogas ya están faltando el respeto Ajá. a las no familias. dejas robando porque por robando uno, o sea es la necesidad o sea no Así no es. nada justifica que te estén robando pero deberíamos de pensar a ver si mis hijos tienen hambre yo soy capaz de robar a quien sea, con tal de darles de comer. Y esto les está pasando precisamente a los migrantes centroamericanos. A ver, si es la liceja, híjole, pues por es dónde empezamos. Es pero tenemos, tenemos que empezar por algún sí, sitio. Tenemos. A ver, me estabas comentando, ¿no? Ahorita hiciste una una síntesis, sí. no, así como de, de todo el fenómeno ¿De vamos? migratorio en México, tanto los que se van. ¿Como los que pero llegan sí, a México sí, como un brincolín para irse a Estados Unidos? Es. Ok, a ver. Eh, hay varias cosas que me llamaron la atención de lo que comentaste. Eh, a ver, me, me, me comentas que, bueno, en el último registro de noviembre del 2021, estaban eh, así contaditos 2 millones de poblanos aproximadamente. Sí. Puede ser 2 millones uno, <ríe> pero esa es la cifra, la última sí. registrada oficialmente. A ver, Así ok. Es. Me estás comentando que eh, tras la pandemia, eh, o sea, ya en lo que vamos del 2022, es. ¿esto se ha incrementado, el pues, fenómeno? Y el fenómeno incrementa eh, no únicamente, eh, pues como antes tradicionalmente lo conocíamos, Erie, de que pues el padre de familia se iba a los Estados Unidos para poder trabajar y enviarle aquí a la, a la esposa, a la familia, el sustento. Se están yendo familias. El 80% de la migración eh, del, del segundo periodo de, de, de, de, del año próximo anterior, dirían los abogados, tuvo el crecimiento, pero por núcleos familiares, o sea, salen familias completas a, a, a, a emigrar. Y eso es terrible porque la problemática, pues, como lo sabemos, se vuelve todavía mayor. ¿No? Si para una persona que dicen, bueno, pues ¿dónde va a dormir esta noche? ¿Qué va a hacer? ¿Van a pasar la noche? más, ¿van a poder cruzar a los Estados Unidos? Se vuelve, lo que yo te decía, eh, pues una, una catástrofe, porque para poder llegar, para poder cruzar, una serie de inconvenientes, tanto internos, o sea, de, de estafadores, y este, aquí en el país como al llegar, pues ya sabes, ¿no? de, oye, me contactaron para venir a trabajar y no era lo que me habían dicho, no era lo que yo esperaba, y pues las decepciones y la situación en la que muchas familias eh, también buscan su, propia, claro. su propio regreso al no encontrar lo que estaban Pero esperando. fíjate que yo tenía la, la, la idea, yo creo que también muchos, de que ahorita con la pandemia, la Post pandemia, por llamarlo de alguna forma... ...porque ya ha disminuido la enfermedad... ...si te da, pues ya no te mueres... Ya, ...ahí vamos, ¿no? Apenas, pues ayer hubo la cifra histórica en Puebla... ...creo que hubo sí. siete contagiados... ...cero eh, eh, muertes... ...o sea, ahí vamos, ¿no? Sí. A nivel nacional y en el mundo, ahí vamos... ...yo pensaría sí Tlali... ...que, pues ya al mejorar las cosas... ...al menos en el rango de la salud... ...de la pandemia ya no te vas tanto como que ya las condiciones pues no la reactivación económica que está siendo muy lenta pero se está reactivando pues dices bueno no este fenómeno no se va a recrudecer qué cosa o sea cuál cuál crees que sea el motivo por el cual se está incrementando post pandemia post pandemia, yo creo que la desconfianza es que son muchos factores uh -huh. realmente sí es un tema bien amplio sí. eh, lo decíamos, una, la busca oportunidades ¿no? el, el, hay una crisis económica en nuestro país eh, no ven respuesta eh, de, de parte de las autoridades uh -huh. y encuentran una oportunidad para poder seguir a los Estados Unidos dos, el tema de la inseguridad hay mucha gente y muchos casos lo platicaba con la que aquí nos anda acompañando, que, que muchas de ellas, muchas de estas mujeres que también tienen que viajar, no nada más para alcanzar a sus maridos, a sus parejas, sino que también al ser víctimas de acoso, víctimas de, de violencia, Así incluso es. unas de violencia familiar, el único modo que encuentran para que sus parejas no las alcancen Real. es irse a los Estados Unidos, o sea, es, es también un tema latente. El, y el otro, pues bueno, o sea, en cuestión de la desconfianza hacia, hacia un gobierno que no ha dado el, el, pues ahora sí que los resultados que ellas como mujeres y uh -huh. que como hombres esperan para poderse desarrollar en nuestro país, así es que encuentran un nicho de oportunidad en, en otro país al que saben que van de riesgo, al que saben que van con una serie de, de condicionamientos. Este, también lo platicábamos eh, en la agenda migrante nacional un modelo de dependencia en el que en el que no queremos más migrantes pero realmente la mano de obra de los mexicanos eh, no colapsa a nuestros no, claro. o sea, un sistema ya entonces es un modelo de dependencia en el que en el que ponemos eh, ya sabes queremos poner un muro para evitar que entres pero por otra parte es no podemos colapsar a, a este, una situación laboral en, en, en un país en el que también la fuga de talentos y de, y de, lo, y de mucho, muchos eh, hombres y mujeres muy preparados, buscando mejores oportunidades y hasta en fortaleza, forza, se van. Y entonces esto ellos perderían una gran oportunidad. Así es que usan como este cierto modelo, se le llama modelo de dependencia, en el que, en el que ellos de alguna manera pues sí, sí se sienten reforzados por la mano de obra mexicana y que nosotros tenemos una gran fuga de talento, repito, es un tema al que hay que poner mucha atención. Otro, es otro, es otro. Es, otro. es otro. Bueno, Y pasa algo como con nuestros productos mexicanos, cuando dicen, las mejores cosechas no es posible, ya, ya las mandaron a Estados Unidos y nos las regresan en supermercados, ya sabes, este, uh -huh. muy prestigiosos, oye, pero estos berries los cosechamos aquí en México, te los regresan etiquetados y verificados eh, de Estados Unidos, y... y esto pasa no solamente en la cuestión de, de, de productos, sino también en nuestra mano de obra. Así es que es un tema importante. Otro tema es la, la salud sexual de muchas mujeres, que tienen esta, este tipo... O sea, al ser pueblo uno de los estados con mayor... este O sea, que tenemos muchísimos poblanos en Estados Unidos. Eh, ocupamos los primeros lugares en eh, infecciones de transmisión sexual en mujeres, fíjate qué, qué dato tan tan mm. triste, porque pues al tener este, este tipo de, de, de intercambio cultural, no sé, <risa> eh, sexual, sexual, sí, pues sí, sexual, sexual claro. imagínate el riesgo en el que muchas mujeres están, o sea, falta mucha, o sea, esta agenda migrante le cae bien al país, le cae bien a Puebla, porque viene a visibilizar eh, la migración en un sentido no politizable, hoy venimos sin un estandarte partidista, sino con un estandarte de eh, solidaridad, tanto para los nuestros como para los que, de alguna manera, igual que los nuestros, están buscando una mejor oportunidad de vida o están huyendo de, de, de sus países y que tenemos que, que generar esta, esta comunidad, que concientice, que erradique esta... Eh, de, de, usaban un término aporofobia, fíjate, yo lo desconocía, más allá de la xenofobia, que la gente ve eh, a alguien de escasos recursos y es, si viene él a pedirme algo, no puedo... Pero si se acerca a uno del tipo William Levy, a Ajá. lo mejor sí pudiera ayudar, ¿no? Y que oh, ¿Cómo se llama ¿no? Aporofobia, y lo vamos a... Aporofobia, Aporofobia. Aporofobia. O, sea, que le... o sea que no... A ver, vamos a confirmar el... el, el... O sea, de los pobres, aporof... sí. algo así, tiene que ver. Sí, Uf. terrible. Entonces, este rechazos a la pobreza, uh -huh. fíjate. Y, y la xenofobia, y el, y el estar eh, de alguna manera discriminando... De aquí para allá y de allá para acá. O sea, se tiene que generar una nueva cultura. Tenemos que hacer una agenda desde la niñez para crear una mayor conciencia acerca de la migración. Ahora, habrá esta... Bueno, tú has estado también en esta, en esta arena política legislativa, así por eso es. te lo voy a preguntar. Así es, así es. ¿Qué tanta hay esta conciencia en los legisladores actuales? Vamos a ponerle aquí en Puebla. ¿No? Y también a nivel federal, obviamente, pero bueno, en el capítulo Puebla, que es ahí en donde te corresponde actuar, Citlali ¿qué, qué, qué, ¿qué tan en cuenta tienen esto? Porque yo hasta el momento no he escuchado a ningún legislador proponer alguna ley o modificar alguna en beneficio de los migrantes. Fíjate, para empezar, yo, yo, yo partiría de hacer un exhorto en este caso a nuestro Congreso local y también a nuestros diputados eh, federales poblanos, a que pudieran fortalecer eh, en el próximo ejercicio fiscal, en este no sería posible, para el ejercicio fiscal 2023, que pudiera existir un presupuesto para eh, fortalecer a nuestras casas Puebla, en Nueva York, en Nueva Jersey, mm. en Los Ángeles. Porque fíjate que les retiran el recurso... Eh, Cómo que le retiraron, retiraron el retiraron el recursos de cuenta, el apoyo que tenían nuestros, este, nuestros migrantes poblanos en la casa Nueva York, Nueva Jersey mm -hmm. y Los Ángeles, este, te, servía muchísimo para generar estos vínculos hacia los consulados, hacia la información, qué hacer en caso que falleció, ah. este, la abuelita, cómo le vamos a, a, a este, a, a llevar, pues ella quería estar en México, tiene que ser así, o sea, todos estos trámites todas estas asesorías, todo este apoyo legal y, uh -huh. y humanitario, yo diría, era eh, imp e e muy importante, se les va cerrando el presupuesto, sigue abierta la Casa Nueva York, acabo de, de confirmar este, estos datos y la verdad es que al cerrarla, pues quedan en la desprotección, independientemente de lo que comentaba con, con, con una persona muy empapada del tema ya en las casas a nosotros le conocemos como la Casa Puebla, la, la representación del gobierno, en, uh -huh. allá que se llama Mi Casa es Puebla, y todo este apoyo que existía porque los consulados para el nivel de mexicanos que hay allá ya es insuficiente, amiga. o sea sí son muchos temas que se tienen que, que reconsiderar desde la legislación. Indep o sea, de saque no puedes quitarle presupuesto a un espacio que... Serve. Así es que el exhorto pues desde el, desde el Congreso del Estado hacia, hacia el Gobierno del Estado, de manera muy respetuosa, a manera de alianza, yo apelaría a que se reconsiderara el poder eh, enviar estos recursos para que nuestros poblanos pues, no queden en la indefensión. Sería a partir de ahí, independientemente de la legislación, que te repito, está muy corta al nuevo proceso que estamos viviendo a nivel mundial, y que en el pasado programa al que me hiciste favor de invitar, en el que hablaban incluso estos conflictos vecinos, no quedaba lejos la discusión de lo que está ocurriendo en Ucrania con países vecinos. Exacto. En el que, en el que no estamos lejos, no es un tema descabellado, pero si no se atienden estos aspectos, si no se, eh, si no se toman acciones concretas, en materia legislativa, en materia de seguridad, Bien. en materia de empleos, en materia de eh, visas, en materia de muchos, muchos aspectos y, y obviamente en el asunto de nuestros consulados, esto podría este, generar una gran catástrofe a largo plazo. Claro, la situación migrante de eh, ahorita por la situación en Ucrania, sí, eh, o sea, es, es, es de verdad terrible porque... ¿Cuántos van? Creo que 6 millones. Ay, sí, sí, sí. Es, sí. Eso, o sea, imagínese 6 millones. Espérense. En Puebla son 2. A nivel nacional, ¿cuántos serán Citlalia? Aproximadamente, oh, Dios como, Dios como, ¿como cuántos? Pues mínimo, pues, ¿cuántos serán? ¿Como 8 millones? Ahorita, le, bueno, ahorita checamos bien el dato. Pero vaya, y, y eso que Europa es mucho, los países son más pequeños y ahorita hay un problemón por la migración. Ahorita no hay de otra, los países los están recibiendo, pero ojo, en unas condiciones, y eso que es Europa, ¿eh? muy precarias, eh, eh, no hay los eh, sistemas de empleo, de vivienda, de salud, de educación, no. ¿no? O sea, entonces, ahorita Europa está tronando también, porque esperan que el conflicto se solucione rápido para regresarlos, ¿eh? O sea, allá... Bueno, o sea, si aquí... están asumiendo un control, una medida. Sí, si, a, si, si aquí somos de, ay, no, es un centroamericano y les hacemos el fuchi, sí. no, en Europa están peor, o sea, están peor, ¿no? Los polacos no admiten a los, ¿no? O sea, a, a los australianos, a, a, austríacos, perdón, y los austríacos no, o sea, es un relajo brutal, entonces, vaya, eh, eh a veces lamentamos situaciones de otros países que están en el otro lado del mundo y la bronca la tenemos aquí y como tú dices Itlali no la estamos visibilizando no no hay esa sensibilidad y, y, y, y no es de que hay yo siento de no la sensibilidad legislativa por ejemplo la legis o sea la sensibilidad desde eh, eh, gobiernos estatales, municipales, sí. o sea, en fin, como, como, como sociedad. Los albergues, los refugios, eh, muchos vemos, hay muchas, eh, y esto es algo muy bueno de lo rescatable de toda esta situación, mucha gente por donde están las vías el, de, del tren, donde pasan los centroamericanos, hay muchas familias que están esperándolos preparan bolsitas con la torta, el refresco, agua, váyanse, y mucha gente muy buena que los ve que van sedientos, llevan hambre, muchos de ellos eh, pierden sus extremidades, claro, y en la atención claro. médica también es un asunto, te repito, y esto ya es abrir, front, o sea, en el, en, el, en el ideal mental es abrir una frontera, abrirlas y entender que somos humanos antes que que tener alguna nacionalidad, tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a la salud, a la educación, a transitar libremente, obviamente entendiendo la reglamentación de cada país, uh -huh. de cada de cada este de cada nación, pero que esta no contravenga a los derechos fundamentales uh -huh. o al menos que no haya esta explotación en todos los sentidos. El crimen organizado está a claro. las vivas, el Imagínate, crimen organizado la trata de personas, los mismos los coyotes que Así los es. extorsionan. O sea, y, es y que, terrible. Claro, y que además eh, pasan muchísimas vejaciones en todos los sentidos, al, al menos que se garantice eh, el, eh, los derechos humanos de los Así migrantes. Es. Ya, Así ya es. con eso ya sería un gran paso. Si y tal. como mexicanos tener estas garantías, como primero, como, como muchos se nos. Ha enseñado de manera cultural. Primero, lo, lo, lo nuestro, sí, estoy de acuerdo. Eh, generar condiciones, generar eh, el empleo suficiente, la seguridad para quienes habitamos en nuestro país. Pero estar conscientes que la migración es algo que está, no lo puedes cubrir, no, no. se puede evitar. Y, en y este no lo puedes ya maquillar. Y no se puede claro. maquillar. Mucho ¿sí? tiempo hemos intentado hacer eso y, y mira, o sea, y cada vez hay más libertad gracias a esto. Así o es. sea. Más libertad de información. Bueno, y hablando de la libertad de información. Y de la información. A, ya ver, están, o sea, a ver, ahí, ahí vamos. Eh, dice María Jacome John Ley. Eh, ¿Cómo se pronunciará? ¿Layer? ¿Leyer? John Layer o Albert Lager, no sé. Layer dice, ah, es que excelente no estoy política ah. y amiga oh, de las mujeres también. que sí trabajan en el PRI Puebla. Pero ojo, ¿eh? esta, esta cartera que está llevando a cabo Citlali, que la eh, le invitaron y, y el nombramiento que, que le dieron como eh, representante de la agenda migrante, no tiene que ver nada Así ni con es. el PRI ni con ningún partido político, ¿eh? o sea, eso sí hay que... Hay que Sí, lo quiero sí, subrayar, sí no, ¿eh? está perfecto, Eli, porque además esto nos va a permitir transitar eh, y conseguir aliados. Aquí aquí no hablamos de un partido, aquí es, tenemos que tenemos que visibilizar el tema para poder uh -huh. dar una solución. No se puede atender un problema si no se reconoce que hay una enfermedad. Hay algo que está dañando este en el caso de la agenda y son muchos matices. Los uh -huh. niños que no pidieron ser migrantes y claro. pagan el costo de decisiones, de, de padres que, que, que sin juzgar y revictimizar están viviendo, entonces creo que sí es importante que hagamos un, un llamado a autoridades, sociedad organizada, medios de comunicación, gobierno del estado, legisladores de todos los partidos para que se puedan unir en esta agenda, es decir, cuáles son las temáticas, los puntos que vamos a abordar, eh, eh, eh, próximamente vendrá Eunice que es nuestra coordinadora nacional a tomar protesta sí, que venga Eunice. Y que le tome protesta a los capítulos de los municipios que más tienen eh, expulsión de, de migrantes wow. en nuestro estado. Y poder tener una reunión eh, de trabajo con todos estos aliados. Te repito, gente que se hace cargo de, de refugios, eh, sociedad organizada que dice, a ver, yo apoyo con esto. Es que es medios muchísimo, es que, trabajo. por ejemplo, o sea, por, eh, la, la educación, la educación sí. de los niños... ¿No? Que, que de repente chiquitos que deberían de estar en la escuela y no están en la escuela date de santos que comen algo o sea, que van a tener la cabeza para ir a la escuela no un sistema eh, educativo que, que, que pudiera eh, de alguna manera eh, responder a esa necesidad sí. ¿no? estoy poniendo un ejemplo pero hay Son muchísimos eh, y bueno en en este en estas eh, distintos engranes de el, del, iba a decir conflicto, pero no, no le quiero poner así tan feo, no de la situación migrante en general, sí, sí, sí. Eh, seguramente le estás dando también un enfoque de las mujeres. Porque así es, siempre eh, tú has trabajado una agenda así política, social, pero también muy encaminada a lo que es visibilizar eh, el tema de las mujeres, de la equidad de género, de la igualdad de oportunidades, en fin. cuál, cuál sería eh serían tu, tus primeras impresiones en cuanto a las mujeres, de la situación de las mujeres migrantes? Imagínate si, si no hablando del tema de mujeres migrantes, está el tema de la, de la violencia hacia la mujer por razones de género, el acoso, violaciones, vejaciones... Eh, la no paridad salarial, el que imagínate encima de que te vas y que todavía es que tú vas a ganar menos, es que tú no puedes hacer esta actividad, entonces el tema se acentúa. Todo la, todos los problemas que viven las mujeres, las mujeres migrantes tienen que cargar con una doble, eh, con una doble culpa también, porque fíjate, muchas mujeres... Mucho se habla de los hombres que tienen que ir, dejar a sus familias y trabajar. Y lo normalizamos. Es el papá, es el proveedor. Ah, claro. ah, pero se va Erika a los Estados Unidos para poderle mandar remesas a su hija para que estudie. ¿Cómo va a ser que Erika deja a su familia? Es una mala mujer. Es una mala madre. Es una mala madre. Entonces, el tema de las mujeres que se van... O mírala cómo arriesga a sus hijos... ...se está yendo y está arriesgando a su familia... ...evidentemente pues... ...claro que los riesgos están... ...claro que nadie quisiera irse de su país natal... ...si tuvieran las circunstancias... Eh, ...pues ahora sí... ...por ejemplo un ejemplo... ...en la Mixteca... ...mucha de la población que emigraba... ...era porque había sequías larguísimas... Uh -huh, ...era uh -huh, terrible... ...¿qué vamos claro. a hacer? ¿qué vamos a comer? ...en todos los tiempos de sequía... ...vamos a Estados Unidos... ...trabajamos en lo que no, no podemos estar acá y ya regresan dinero y se regresaban retornaban a su país ahora es la infraestructura la apoyo pélate campo, de aquí pélate, huye porque no, no hay esperanza no hay esperanzas. ahora imagínate como mujeres por esto este matiz hacia el tema de la agenda migrante cosa? hacia las mujeres hacia los niños eh, incluso a personas que tuvieron que emigrar emigrar de muy jóvenes y que ahora son adultos mayores y que su calidad de vida, o su... Eh, hay una canción bien bonita que se llama La casita, como dice, algún día volveré a, mi, a, mi, a donde soy, y, y llegaré con los míos, pero aquí me va mejor, o sea, y reconocen que, bueno, nuestro país tiene que cambiar esta óptica, tiene que darle un giro a la, a la agenda migrante, y de esto se trata, o sea, en el global es, cómo llevamos este, estos temas no únicamente, ya ya ya lo ya, ya está visible, ya lo identificamos, este cambio de, de, de conceptos eh, cultural también, ahora cómo lo aterrizamos a que las autoridades estén empatadas con la sociedad y podamos transitar esto, es un tema que crece, o sea, a diferencia de otros y podríamos denominarlo como un problema social, a diferencia de otros problemas sociales que pudieran tener un impacto, ya sabes, lo que no se mide no vale, o sea, uh -huh. lo que tú no puedes eh, contabilizar no vale. El tema uh -huh. de la migración, fíjate cómo, cómo se desenvuelve a manera de que crece. No es algo que, que tenga una tendencia a la baja, uh -huh. a menos que ciertos factores de política pública, programas sociales, pudieran detonar el que pudiera este, más gente decidir, yo me quedo en mi país porque aquí claro. hay educación, porque aquí tengo acceso a la vivienda, porque aquí hay apoyo al campo y porque aquí me siento segura. Y muchas mujeres, por lo que decías, tienen que huir porque evidentemente se sienten inseguras claro. o porque están siendo acosadas. Es cierto. Lo platicabas del programa de, de la amiga este, que estaba en la en el... Instituto de la Mujer y que claro. tiene un programa para proteger sí. a mujeres que están olvidando. Díaz de Rivera, que es eh, fue la secretaria de Igualdad Sustantiva de Género, eh, eh, llevaba eh, esa agenda, ¿eh? De, como en las películas de terror, de esta de. ¿Cómo se llama la de Jennifer López? Muy este, famosa. Nunca más? Ándale, no, ándale, verdad, algo que así la... de Nunca más. Bueno, no, que se firmó hace como 20 años, pero oye, o sea, generaciones y generaciones así... la siguen viendo, ¿eh? así, de mujeres, de que, eh, eh, cámbiale la identidad y, y, y, y ¿no?, y, y llévala a Estados Unidos, porque aquí el marido la mata, o sea, de verdad, la sacaban del hospital porque, eh, por ejemplo, hubo un caso, eh, el más reciente, que atendió Mónica Díaz de Rivera, y fíjate, y qué pena, porque este tipo de cosas no se pudieron hacer públicas, como muchas sí. cosas que hizo de su trabajo, la verdad, muy valioso, estaba a punto de perder el brazo de la mujer porque el esposo la agarró a machetazos. Y, y, y el esposo, o sea, legalmente yo no sé qué pasó, pero el hombre estaba en su casa. O sea, dices, ¿cómo es posible? Dice, Mónica, a la otra la va a matar. La va a matar. Cosas así es lo que está sucediendo en R. nuestro país. A ver, R. dice eh, María Jacome, dice, saludos mi querida Citlaliceja. gracias muchas gracias. Fabián Pastrana nos está viendo, David Sayas García, Laura Cruz, Antonia González, Alejandro Camacho Garza, Vero Celis, Rosa Isela Rojas. Dice, muchas felicidades, Citlali, por tu nombramiento. <risa> Dice, eh, la agenda migrante, capítulo Puebla. Claro que sí, hay que felicitarla porque Ay. es... No, y, y además, a ver, Citlali, bueno, tú no lo vas a decir, pero yo sí lo tengo que decir. Ay. Oye, además... ¿Quién le entra la chamba de gratis? O sea, ¿no? Y mira, y mira, amiga, que yo te conozco, y bueno, millonaria, así no eres. Entonces dices, ay, amiga, la verdad, la verdad. Es que eh, fíjate, ¿sabes qué? Creo que, creo que si algo podemos dejar como de, de herencia a los hijos, a la familia, o a futuras generaciones es que muchas, muchas de las causas. Hay una frase que a mí me gusta mucho, no necesitas ser la causa para luchar por ella. Y creo que uh -huh. en muchos casos la gente no siente empatía a menos que esté involucrada en alguno de los problemas. Cierto. Y eso es lo que nos ha impedido poder eh, de alguna manera resolver muchos problemas como sociedad porque no, no, no generamos esta empatía hacia uh -huh. temas uh -huh. que posiblemente directamente no estás viviendo pero que sabes que de algún modo claro. a tus hijos en algún momento les pudiera, les pudiera afectar. Así es que cuando, cuando a mí me dicen, yo asumo, sé que es, sé que es mucha responsabilidad, tenemos una presidenta muy activa, eh, nos convocaron a Querétaro, estaremos yendo al Senado de la República, a Cámara de Diputados, ella acude constantemente a todo el país, fíjate, ella, también. muy trabajadora, pero sí hay una recompensa, y es que yo creo que como sociedad en el momento en el que empezamos a hacer comunidad, que empezamos a hacer conciencia. También vas, vas haciendo fraternidades, eh, lazos de amistad. Tú no sabes en qué momento en la vida puedas ocupar de, de una de esas personas. Conoces a gente de todo el país. Hoy tendremos, bueno, lo conozco mucha gente del Estado, pero tendremos respecto a este tema que buscar acercarnos. Estamos recién llegados, pero en esta agenda de Capítulo Puebla es buscar a las autoridades estatales, municipales, y hacer foros, hacer, hacer, eh, hacer participar a la, a, la, a la sociedad y ver de alguna manera respuestas, soluciones, alternativas que permitan que podamos transitar el tema de la migración de la mejor manera en nuestro país. Sí, ya lo creo. Blanca Andrea León nos está viendo, Sebastián Mondragón, Carlos Díaz, eh, Nay Loa, eh, Loa, ESA, Arturo Carmona, Clotilde Hernández, Domingo Vázquez, Arturo dice, te está diciendo saludos, licenciada Citlales. Ah, saludos, excelente saludos. plática. Sí. John, ay, dime, John, si estoy diciéndolo bien. <risa> la, la liar, Liar, no ¿Cómo, sé. ¿cómo bueno, este, a ver, aquí está, mira, John. Nos está volviendo a... Ay, Jonathan, amigo. De, sí. Y te quiero mucho, te mando un saludo. ¡Ay, pero es hey, Jonathan! Bueno, hey, pues hey, es que ahí le ponen hey, en hey, el Facebook. Desde, sí, desde sí. cualquier espacio de participación, Ay, no partidista amo. o no, los resultados están garantizados con Citlali Ceja. Saludos Ay. a las dos. ¡Ay, Ay muchas, muchas gracias! Muchas gracias. <risa> Alam Cruz dice, es un gran tema la de los migrantes. Hugo sí, sí, Carrera perfecto. nos está viendo y Alam también comenta, saludos mi estimada Citlali y muchas felicidades por tu nuevo nombramiento. Carlos Ay. Díaz, excelente plática, muchas felicidades por tu nombramiento, amiga. Ay, y Flores gracias. Morales, Frankovich, nos está viendo también Frankovich. Es un tema, es que entre más se platica, es, no, es no, inagotable. No, nunca, nunca acabas, ahora es sí, Lali, ¿qué es lo que viene para ti? O sea, ya nos diste, bueno, no, de una manera muy sucinta, un problemón, ¿cómo está actualmente? La, la situación migrante se está incrementando, se va a incrementar además, no tiene manera de disminuir. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es multifactorial, pero lo sustancial es de que eh, la situación económica en México no es esperanzadora, la, la situación de seguridad pública está mucho peor, las mujeres también ya están integradas a este fenómeno y se van y dejan a veces a sus hijos. Con una doble culpa, ah, como sí bien dices. Es. Bueno, es, eh, esas son parte de las de eh, los síntomas de lo que nos estás diciendo de la migración, sobre todo en Puebla. Ahora, ¿qué es lo que viene para ti, Citlali, de, de, de todo esto? ¿En qué vas a trabajar? ¿Te, te, o sea, no el próximo mes, este año. Digo, ¿no? ¿Cuáles eh, como que los, los principales puntos a hilvanar de eh, esta eh, historia migrante? Sí, sí, necesitamos de manera clara Tener primero un registro De aliados en el estado de Puebla Quienes están aterrizando El tema de migración Oye, ¿Me ¿sí? puedes contar como aliada? ¡Ay, co Ay ya contabilizada! <risa> ya, está, ¡Ya, por favor! Ya está. Fíjate Acá que también. sí, sí, sí eh, Independientemente de que venga eh, eh, unirse a hacer eh, la toma de protesta A los capítulos de los municipios en Puebla La rueda de prensa Donde se notifique qué es lo que vamos a hacer tiene que haber una reunión justo con estos aliados que ayuden a de, de manera permanente estar, a estar hablando del tema. Eso ayuda mucho, parece que no, pero sí, sí genera conciencia. Entonces, en esta agenda, tener este, este panorama, con quiénes contamos para poder abordar esta agenda, eh, independientemente de con quién contamos. ¿Cuáles son los 10 puntos que sacamos eh, de conclusiones del foro que se hizo la semana pasada en Querétaro? Compartírtelos, te los vamos a mandar y dar Ay, sí, y dar pauta de, en el Estado. Obviamente cada Estado tiene su propia problemática. Claro. Eh, digamos, pero, no estamos Puebla es, vaya, es protagonista. Puebla vale. es de los Estados. Son dos, dos milloncitos, lugares. ¿sí? No. Y Pero no es la problemática de Chiapas. ...que allá tienen el, el tema de cruce... Eh, ...con Guatemala... Claro. ...o no es... ...o no es Tijuana... Claro. ...o... Ajá. ...etcétera... Sí, sí, sí, ...entonces sí, claro. para tropicalizar de alguna manera... ...es decir... ...cómo vamos sí. a... ...adaptar este esquema... ...a cada uno de los estados... ...es justo en lo okay. que nos vamos a buscar ...acerca de estos... ...estos foros... ...esta agenda con los aliados... Muy ...y bien. poder buscar... Eh, ...a las autoridades... ...y hacer equipo... ...repito, en esta agenda... ...no tenemos un color partidista vamos a tocar todas las puertas y ver de la mejor manera, de la más, pues no es más civilizada, porque si no, no sería civilizada, de la manera civilizada, de la manera estar a la altura para poder hacer equipo y más allá de ideologías o posturas políticas, podamos llegar a acuerdos para que esta agenda en Puebla y, y nuestros migrantes poblanos eh, pues tengan una, una mejor calidad de vida y que Puebla también sea un estado amable o un estado con las condiciones y las circunstancias adecuadas para poder transitar. Se me ocurrió una idea. ¿Cuál sí. la platico en el Ay, del cafecito? Sí. De celebración. Sí. Oye, oye, ¿cómo vamos a celebrar con café? Pero de verdad, de verdad así <risa> no somos luego. Ok, eso es verde. Dice albares. con café, pero es, es este. Es con tacos. Ay, y, y taquitos al pastor. ¡Ah! ¡Sí es cierto! <risa> Sin dudas, o sea, ¿no? Nuestras celebraciones. <risa> Vamos por las taquitas. <risa> tacos de asada. Bueno. Sí. A ver, estos aliados, importante, ¿qué otra Así cosa, eh, Citlaly? Impulsar en ese sentido los puntos de la agenda legislativa, por ello es que eh, la Coordinadora Nacional estará haciendo un recorrido en los diferentes estados, acercándonos a los legisladores, en el caso de ella, ya lo está haciendo con la legislatura federal, eh, con el Congreso Oye, general, que, pero aquí sería como que al revés. Tú la llevas porque tienes eh, varias amistades ah, por actuales supuesto, dentro de del los Congreso Diputados. del Estado. No, hombre, es tocar puertas, hacer base, solicitar una reunión con las eh, y los legisladores y poder aterrizar esta okay. agenda. Y, y en tercer lugar no menos importante en esta concientización. Te repito, muchos de estos temas, paradigmas, eh, cuestiones culturales que tenemos respecto de la migración, pues okay. tenemos que trabajar. Este pues desde la niñez, o sea, con, con foros, pláticas en el que no nada más visibilicemos, sino demos una solución y que nuestros niños desde ahorita tengan una conciencia distinta a la que a nosotros nos enseñaron, de acuerdo ¿no? Porque es, es algo que tenemos eh, de algún modo que... Eh, Normalicemos que en el mundo la gente busca mejor oportunidad de vida y es una de, y es un, y le corresponde al estado, al gobierno garantizar las condiciones tanto para sus eh, nacionales como para la gente que, que de algún y modo también, ingresa, y también la O sea también nosotros también tenemos que estar atentos al, a que las autoridades realmente vean este tipo de problemáticas, o sea, estoy hablando por ejemplo del sector empresarial que puede hacer mucho y Así tiene una es. voz muy potente el sector magisterial O sea, vamos, hay muchos colectivos que eh, pueden también encauzar su, sus fuerzas para, para visibilizar esto, ¿eh? porque si nosotros como sociedad a través de estas organizaciones eh, eh, no no alzamos la voz, no estamos prestos a lo que está pasando en nuestra sociedad, y le dejamos todo pues, al gobierno y a los legisladores, y ahí nos vamos, o sea, así, no estamos cumpliendo con nuestro deber ciudadano, y luego así, por eso el país anda como anda, y nada más nos quejamos, no podemos quejarnos cuando muchas de las situaciones están en nuestras manos, como por ejemplo es. esto, y, y bueno, te voy a poner de ejemplo, y tú lo estás haciendo, sin cargo partidista, sin ser funcionaria, sin cobrar. <risa> cobrar. Te ahí está, De manera, ¿no? este. Por supuesto. De manera voluntaria. Necesitamos claro. más voluntarios. Necesitamos mucha gente que se solidarice pues mira, con las los causas Los conjurados ahí estamos también. Ah, voluntariamente ah, también. Dice voluntariamente no? a fuerza. <risa> no, no, voluntarios, voluntarios. Y, y, y es más que hasta con afecto. Y hasta con, con cariño, afecto y con, cariñito. con cariñito. Si no, no sirve. Sí, eh. pues de eso se trata esta agenda migrante. Perfecto, sí. Nail, lo a esa, la migración siempre será un tema importante en nuestro país y un gran reconocimiento a ustedes por tenerlo presente. Ah, Saludos a, a, la, a, a la agenda migrante que sí. repetimos es de, de, es nacional y cada tiene su capítulo en cada estado y cada municipio y nos en, en el caso Puebla estoy proponiendo. Pasando Semana Santa, ah, a hacer toma de protesta los capítulos de los municipios con mayor expresión de claro. migrantes, para que estemos involucrados Excelente. y conozcamos el contexto desde Va. el origen de, sí. del problema. Apoyamos la emoción desde los conjugados. Por mayoría. Así es, Sebastián Mondragón, saludos y y Ceja, tu trabajo quedará reflejado en este tema tan importante que son los migrantes poblanos. Ay, mira, pues mi mira, querida mira. Citlali Ceja, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Eh, eh, como siempre, se aprende, se reconoce, no, se, se viven algunos problemas y nos vamos con una conciencia de que está ese problema y que podemos hacer algo. Así es. Así es. Así Eso es, es todo. Muchas gracias. No, Citlali. hombre, gracias a ti por la invitación.